Con mi otra parte de formación he estudiado muchos cursos de cine y actualmente estudio en... he hecho el primer curso de la Cátedra de la Cine de Valladolid. Me llama mucho la atención que los videojuegos cada vez han cogido más cosas del lenguaje cinematográfico. ¿Se escucha bien? A ver, ¿quién no ha visto alguna vez una película o un videojuego y ha dicho, esto parece que está sacado de... pero literalmente. ¿A alguien, no, lo ha... ¿Alguien no, lo ha... no le ha pasado eso nunca? Es decir, que me gustaría que interactuáramos un poquito, ¿vale? Vale, para romper un poco el hielo. Bien, aquí os pongo un par de fotogramas, ¿se ve todo bien? De cómo, con un poco un par de ejemplos, ¿no? Cómo la estética en el cine puede influir a la hora de plasmarse en un videojuego, ¿no? Si podéis reconocer estas imágenes, eh, ahí vemos una, un fotograma de la película Hit de Michael Mann, y ese fotograma, ¿alguien sabe de qué videojuego puede per per per pertenecer? ¿Alguien lo sabe? Bien, se trata de Driver 3. Para que veáis como en un juego tan desfrenestrado como ese, hay ya elementos puesta en escena, cogidos de películas, literalmente. O aquí, más reconocible que los Duty y Black Ops, que ahí, esa escena mm, es prácticamente igual que la del cazador de Michael Chimino. Bien. Eh, como vuestro compañero antes ha explicado muy bien con la animación, eh, cada vez que se desarrolla más gráficamente y más, hay más animación más desarrollada, se buscan paralelismos con el mundo del cine, ¿vale? A la hora de, de contar una historia. Entonces, mmm, yo he querido tomar como punto de partida mmm, esto. A ver si sale. A ver si se ve bien. Espero que se vea bien, se escuche bien. Por motivo de tiempo lo voy a pasar un poquito, ¿vale? Um, sabe, todo el mundo ha visto esto seguramente, ¿no? Imagino, lo, lo di por hecho. Bueno, lo voy a dejar, voy a dejar entero. vamos bueno, pasando un poco. Para cortar tiempo con los compañeros también. La cámara dando vueltas, ¿vale? Y se ve una persona, un personaje, ¿vale? Este personaje luego sabremos que es un personaje importante en la historia, que no está aquí para, para qué bonito el personaje, ¿no? ¿Se escucha bien? A ver, estamos en 1997, cuando un videojuego empieza de esta manera, es que hay mucho trabajo detrás, mucha similitud con el lenguaje cinematográfico. Fijaos el traveling para atrás que ha hecho cuando haya salido. Fijaos el zoom para atrás que hace. No, no se puede presentar un videojuego mejor que de esta manera, sin hablar nada, todo con imágenes, con movimiento. ¿Vale? Pero es que fijar lo que hace la cámara ahora. Se intercambian en planos con un tren que va llegando. Fíjense lo que hace la cámara... ...es una cosa de, de lenguaje de cine... Br ...brutal... ...empezar así... ...algo, una, una película... ...empezar así un videojuego... ...bueno aquí vemos los gráficos de la época ¿no?... ...pero aquí ya empezamos a jugar... ...¿vale?... ...y empezamos a pelear... ...tal cual empieza la historia... ...conocemos unos personajes... ...luego se nos explicará... Mmm, ...todo lo que hay detrás... ...pero se empieza el videojuego así en 1997... ...ha pasado... ...han pasado casi 20 años... Y ha cambiado mucho la puesta en la escena, pero fijaos ya ahí todo el trabajo técnico que hay detrás. De si habéis jugado a la saga Final Fantasy, la introducción del 8 ya es que es prácticamente una película de animación, lo que estamos viendo. Bien, aquí he cogido un par de planos y de imágenes donde se ve como vamos, el, lo que es la puesta en la escena también, en, en elementos como la ambientación. ¿no? ¿Alguien sabe qué película puede ser este fotograma? El amanecer de los planetas de los simios. Y este, y este si lo sabéis, ¿no? ¿Qué juego? ¿Lo habéis dicho? La ambientación es muy similar. Aunque también hay que decir que cuando se ambientan eh, mundos apocalípticos, las ambientaciones suelen ser similares, no No es decir, no esto es una copia descarada, ni nada. son influencias. El mundo del videojuego y del cine van cogiendo cosas. Por ejemplo, el personaje de Joel, a mí me, me resultó muy curioso que el juego salió antes, creo, que esta película que se llama The Robert, el director, no recuerdo ahora mismo, una película australiana eh, sin distribución en España, y el director es el, el de Animal Kingdom, pero no, es el, no me acuerdo del el, el, el nombre. Y el personaje es muy parecido, el de Joel, pero es que la historia de la película es parecida un poco a la de The Last of Us, porque el, la historia del juego, de la película, perdón, nos sitúa en un mundo apocalíptico, no sabemos qué ha pasado, pero este personaje tiene que convivir ...con otro personaje que al principio no se lleva bien... ...y luego no le va a quedar otra que llevarse bien... ...y es un personaje con brutalidad... sabemos ...deducimos que le ha pasado algo... ...pero no se explica con palabras... ...en el juego se introduce muy bien un prólogo magistral... ...se nos explica qué le ha pasado... ...y por qué el personaje durante todo el juego es así... ...o referencias muy evidentes como... ...la maravillosa película de John Carpenter... ...de 1997, de, de Nueva York... ...y el personaje de Sol y Ney, es, que, es que es un calco, no es que sea un calco estéticamente, es que el personaje es igual... ...es rudo, tristarudo, siempre se escapa de todas, etcétera. Bien, si queréis preguntar algo o, o interferir, no pues, senador. ¿Desde cuándo viene más fuerte la influencia del videojuego, creo yo, del cine del videojuego? Creo yo que en el uso de, de cada Sense, como lo que hemos visto antes de Final Fantasy VII, para presentar un juego o para finalizarlo, ¿no? Por ejemplo, la saga Final Fantasy, la intro y los finales son, eran siempre vídeos, o, o el juego iba intercando vídeos en momentos importantes. Si os fijáis, en un videojuego como Final Fantasy VIII, nos encontramos una cosa impresionante, que es que los créditos del juego es un metraje con, eh, encontrado. Es un metraje grabado a mano, que un personaje del juego está grabando lo que ha pasado en el final. Son cosas que, si te pones a pensar en el lenguaje cinematográfico y lo comparas con el mundo del viejo, te impresiona. Y dices, que en 1998 ya se ha hecho esto. Es que si se hiciera ahora impresionaría igual. Pero que en 1998 ya se hizo eso. Y bien, y también un elemento muy importante en la puesta de escena es la posición de las cámaras. Archiconocidísimo por la saga Resident Evil. ...con la posición de la, de la cámara... ...vemos al personaje aquí... ...vemos la profundidad de campo... ...los laterales... ...vale... ...y el, eh, la saga fue avanzando cada vez gráficamente más... ...hasta que ya la cámara... ...en código Verónica se movía... ...y la cámara seguía el personaje haciendo paneo... ...haciendo zoom... ...vale... ...y ya con el 4... ...ya vemos que la cámara era al hombro... Viendo la saga Resident Evil, perfectamente pues podemos ver cómo el mundo del, el mundo del cine para dónde ha tirado, el mundo del cine espectáculo para dónde ha tirado y el mundo del videojuego, el mundo del videojuego ha avanzando, a la acción, a, a la acción pura y dura. Y Resident Evil ya era la cámara al hombro, al disparo. Bien, presentaciones, he traído un montón, pero por cuestiones de tiempo que no se pueden poner, pero de aquí imagino que conoceréis muchas, muchas llamativísimas, la de Resident Evil 2. ...era prácticamente pues un corto de animación... ...donde podría ser perfectamente el inicio de una película... ...o terminando la presentación del último DOOM... la presentación dentro del juego... ...es decir, no hay vídeo... ...tú estás jugando, se corta el plano y pone DOOM... ...y suena la música a toda voz... ...y te abren la nave, te abren una puerta y sale... ...esa es la presentación del juego... Por ejemplo, voy a poner, a ver, otra cosilla, a ver si me da tiempo. Es que he traído mucho material y, y no, no va a dar tiempo, ¿vale? Fijaos los créditos de este videojuego, que es, un, es como un una especie de thriller mmm, con elementos sobrenaturales. ...donde al inicio del juego se nos, explica, se nos explica con imágenes, no hablando... ...el trabajo de un investigador, ¿no? De un investigador de asesinatos, ¿no? Se van viendo noticias de periódicos, índices de criminalidad, etcétera... También hay que decir que se ha visto que el juego está producido por la Warner Bros., etcétera... ...se llama Condener... ...¿vale? Y ahora vamos a ver los créditos de otra película... ...bueno, de una película... ...que se parece un poquito, la verdad... ...vamos a pasarlo un poco... Aunque se escucha poco, pero. Bueno. Y se ve como el trabajo del investigador de asesinato va realizando su trabajo de campo, ¿no? A ver, es un poco diferente, pero si fijéis la musiquilla, pues no es una música alegre ni a eso, es una música más bien tenebrosa. Es decir, cuando en un videojuego nos encontramos ya estos elementos, el videojuego de 2005, estamos dando cuenta de la gran influencia que tiene el mundo del, del cine en los videojuegos, es que ya prácticamente son. ...películas interactivas... ...es que si... ...si habéis visto... Ancharte 4... ...voy a saltarme un poquito... ...las normas, ¿vale?... ...la presentación... Pues si son grandes... ...aquí vais a ver... ...una cosa... ...de manual... ...de lenguaje cinematográfico... ...que... ...que... ...está hecho de una manera... ...brillante, por eso... ...en los análisis... ...y, y expertos que analizan... ...este tipo de cosas... ...hablan también de estos tipos de videojuegos... ...es que es normal, es que es normal... ...y no he jugado al juego, he jugado a primera hora solo, ¿vale? Pero fijad lo que, fijad lo que hace... Eh, ...el juego empieza con él de pequeño, ¿no? Tras casi una hora de juego, media hora, pasa esto... O ...sale esta catecén y pasa esto... ...en el mismo plano hay una elisi ...y ya nos encontramos ya con el personaje ya... ...en otro sitio diferente... Y, y, y, y lo más interesante es que esto ya es dentro del juego, no es una escena cut-scene, es dentro del juego. Decir, no, hay, no hay cortes, ¿vale? Entonces la interacción es, es más precisa que antes, que había que cargar, etcétera Aquí ya empezamos a jugar. O, por ejemplo, por traer otro ejemplo... He traído a Elisi de otras películas, y, pero no no da tiempo, ¿vale? Por ejemplo, eh, Elisi, brutal, que... En, ...película de cosas que han salido últimamente... ...True detective, True detective una elipsis... ...sobre un elemento... ...se va cambiando el plano... ...baja la cámara y ya nosotros ahí ya sabemos... ...que han pasado unos años... ...¿vale?... ...sin necesidad de decirnos cuatro años después... ...no sé qué, ya, ya, el, ya lo intuimos... ...no hace falta explicar. el espectador tantas cosas... ...¿vale?... ...que es uno de los males que tiene el videojuego y el cine... ...pero es que se escuche... ...muy bajo, ¿vale?... ...este inicio de Giro 4 donde se nos habla lo que ha pasado en la trilogía anterior y aquí vamos a empezar a jugar nos encontramos con un flashback con un barrido y aquí vamos a empezar a jugar ya en cuanto se bajen del helicóptero la cámara hace para atrás aunque tenga un ligero corte y no es igual de, de intuitivo que dan charter que la cámara hace atrás y ya jugamos en este juego un pequeño corte pero por ejemplo en muchísimos juegos de, de hoy día más paint cuanto quantum break la cámara se va alejando para atrás y empezamos a jugar no hace falta no hace falta tiempo de espera y eso da muchísima inmersión a la hora de, a de jugar un videojuego el plano secuencia gran Metal Gear Solid y Ground Zero gran Zero empieza con un plano secuencia y acaba con un plano secuencia solo tiene dos intros la verdad es que la duración del juego no es muy larga y sin embargo Phantom Pain los pocos vídeos que tiene son todos planos secuencia todos, no hay ni un corte es decir que cuando vemos que esta saca cuál es ...el director de la saga, que ha Eskeidio Kojima... ...que está hiperinfluenciado por el mundo del cine... ...que a base del montaje, conversaciones... ...como hacía los anteriores juegos... ...ya se encuentra con una tecnología... ...que le permite hacer el plano secuencia... ...y lo hace, ¿vale?... ...lo hace bastante bien, lo que pasa que... ...lo hace bien y lo mide bastante bien... ...porque si os fijáis me ha traído solo 5 ...y poquísimas secuencias de intro... ...¿vale?... ...si lo hace 30 40 veces... ...como Ritu en El Renacido... Pues el efecto se pierde. Así ah, si me lo hace una vez como True Textile, también hecho, pues el efecto es mucho mayor. Por ejemplo, en conversaciones, ¿cómo están encuadradas las conversaciones? ¿Cómo están hechas? De las sofás, por ejemplo, o de Nauti 2 también. ¿Cómo se juega con las perspectivas? Cuando un personaje está en un sitio, en otro, el espacio está más abierto... ...cuando hay primeros planos están hablando cosas más importantes... ...para que veamos al personaje, etcétera... ...o el Noir, que antes hablaba otro compañero, nuestro compañero de él... ...que es un juego que las expresiones faciales son el ABC... ...porque era un investigador, tienes que ver si están mintiendo... ...o diciendo la verdad... ...y he puesto la serie también, truatéctricos... ...porque tiene unos planos sostenidos, que son brutales... ...y están súper bien hechos y dan una intensidad... ...porque las tos te la da que aquí los videojuegos muchas veces los personajes están también desarrollados que tienen una intensidad bastante emocional El Easy, pues he puesto, traía varios ejemplos pero no a tiempo de, de más paint 3 hay, el Easy, hay dos o tres pero espectaculares hay una que es con un, con un ventilador de pared y se, la imagen se va cambiando en, en un helicóptero eso está en Apocalipsis no, también traigo el ejemplo, no, no, no va a tiempo Vale, eh, ejemplo en películas, pues en Francotirador hay una escena que él, él dispara, él está con su padre, dispara el rifle, la cámara se mueve y ya está en, en, en Irak disparando, ¿vale? sin cambiar el plano Cámara subjetiva, el inicio de Metalla Sol Solid 5 es un inicio brutal porque estamos encamados en un hospital sin saber por qué, qué ha pasado, vamos viendo varias cosas, vemos un asesinato, no nos podemos mover porque estamos sedados. Eh, ...tiene mucha similitud con algunas películas... ...cuando estamos viendo a un crimen o algo en primera persona... ...de un personaje que está escondido en un sitio... ...y está viendo cómo matan a otra persona pero no interactúa... Entonces, ...pero el juego da más intensidad porque van a por ti... ...van a, van a matarte a ti... El ejemplo también en el cine... ...el, el estupendo plano de secuencia que abre la película La noche de Halloween... ...donde vemos que algo se va moviendo... Desde la calle, entra a una casa, ...con un cuchillo y no sabemos lo que es. Luego, cuando acaba el contraplano, vemos que es un niño. Pantalla de partida, que utiliza los videojuegos. Metal Gear Solid 4 utiliza la pantalla de partida en varias ocasiones, con mucha intensidad, sobre todo en el final. Un videojuego muy bueno, hiper desconocido, que se llama Delly Primonitium, utiliza también la pantalla de partida para dar tensión. En un lado vemos nuestro protagonista que va huyendo, tenemos que ir pulsando unos botones. ...y en otro plano vemos al asesino que nos va a coger... ...en el mundo del cine he utilizado la serie Fargo... fantástica, donde se nos divide el plano... ...y vemos cada personaje... ...y además una voz en off... ...o Brain de Palma con vestida para matar... ...impacto, etcétera... ...Más paint más paint trailers... ...una virgaría de montaje brutal. ...este es un plano de cine de, de, de, que podrá ver en esta escena... ...porque hay un montón de imágenes como... No sé si has visto un domingo cualquiera, una peli así de Oliver Stone, cuando Oliver Stone adoptó ese tipo de montaje de atracción, como Sergei Egg, Enstein. Pues eh, Max Paint 3 utiliza ese tipo de montaje en muchas ocasiones. Y aquí vemos cómo está en una discoteca. Y dice, estoy escuchando música electrónica, bebida real, pues empieza a ir a beber, es un personaje alcohólico, por eso este filtro, este filtro de imagen más enrayada, ¿vale? Y ser, gente robótica. También y una cena que iba a poner de Phantom Pain donde se imita un poco la técnica utilizada por Michael Mann, que muchos tiroteo, utiliza el Zoom como para darle intensidad o también el movimiento de Traveling, que es nace en el y 5 Mientras he encontrado. pues películas de Bruja de Blair, Cloverfield, las hago VHS. cuando pues, me dijo como recién mi remain, encontramos una cinta donde se ve como un personaje lleva una cámara aquí, vemos como se lo está comiendo un zombie o Far Cry 3, que el inicio es brutal ¿da tiempo? ¿cómo hago de tiempo? vale, pues termino voy a rápido eh, Me traje encontrado Far Cry 3, que el juego empieza con un vídeo de vacaciones, de fiesta y se corta el vídeo y sale una persona con, con un móvil y empieza a decir pues bueno, os tengo aquí, os voy a matar todo, no sé qué, empieza a matar a gente eh, cuarta pared ...ojo no, un spoiler, los primeros cinco minutos del juego... ...cuarta pared, la saga Metal Gear Solid... ...en multitud de ocasiones... ...juegos como Sunset Overdrive... ...constantemente están hablando al jugador... ...sobre otros juegos, películas o situaciones del juego... ...están diciendo, ah, qué estúpido lo que esté haciendo... ...etcétera... ...o videojuegos como Evil Within o Alan Wake... ...donde juega con el protagonista... ...pero que está jugando con nosotros... ...es decir, están engañando al protagonista... ...pero que a mí también me están engañando... ...es decir, ya, no sé si lo que estoy viendo es verdad... ...es un sueño... Etcétera, y hace que te impliquen más en la historia, o Metal Gear Solid 2, que dice que apagas la consola directamente, que llevas jugando mucho tiempo. En películas, archiconocido uso, desde Cine Mudo, en eh, películas de desconocerse a la serie House Oscar o la película de Spool, que hace todo el rato mucho mucho juega mucho con ese, con ese elemento. Voce off, pues en películas como Sin City. Vemos, vemos influencia bueno, el juego es anterior, pero el juego coge mucho de cine clásico eh, de escena de, de estética del cine clásico, del noir, etcétera y vemos como el personaje se nos cuenta la historia en viñetitas y está diciendo lo que está pensando y dice, estaba pensando, este personaje me está intentando comprar reloj para su arena yo no vendí ninguno y nada más, de género trae un montón de cosas, pero me imagino que lo conocéis, género se puede hablar de multigénero ...tú de género... ...un sandbox ya es de todo... ...un sandbox pues encontrar... ...un sandbox de shooter... sandbox del oeste de los sandbox de... ...de mafia... ...como ante Auto... ...o Mafia 3... sandbox... ...no sé si de Lego hay alguno... ...juegos de coches con disparo y conducción... juegos de rol con... ...multitud de cosas... Decir, mundo de, ...lo que quería acercaros... ...es como la puesta en escena... ...lo que es... Eh, ...la puesta en escena en la cámara... ...de la secuencia que es, pu es que es puro cine ya o estamos ante un juego como un charters 4 así, que ya no hace falta hacer cortes estamos ante cine ya solo que la cámara se aleja un poquito y, y seguimos jugando así que, perdón, si me pasa un poco por el tiempo pero ya termina termino, si tenéis alguna preguntilla o lo que sea ya he terminado, pues ya está eso lo tengo